Buenos días, hoy os traigo un truco para evitar las funciones volátiles que habíamos visto estos días de hoy y ahora que como veis cada vez que hacemos clic o modificamos una celda se cambian es un truco muy sencillo, se trata simplemente de conocer una combinación de teclas para cada uno de estos valores por ejemplo, para poner la fecha que es el equivalente al hoy, valdrá usar la combinación de teclas control punto y coma y con ello tendremos la fecha de hoy, no una fórmula sino solo el valor. Y para tener la hora podremos usar control mayúsculas dos puntos y nos dará la hora. Por lo tanto para tener fecha y hora tendremos que combinar estas dos combinaciones. Control punto y coma, un espacio, control mayúsculas, dos puntos. Y con eso hemos conseguido el valor que no se irá actualizando con el tiempo evitando que sea volátil y de esta forma que nuestros cálculos se tengan que recalcular.